Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Cordial saludo iniciando esta semana. Hoy tenemos en el santural la memoria de una santa muy cercana, muy popular en nuestros ambientes y que nos da un ejemplo, mis queridos hermanos, Santa Teresa de Calcuta, una mujer que un día tuvo esa experiencia maravillosa de encuentro con Dios y deja su tierra para irse a tierras lejanas, a la India. Pero luego, vive otra experiencia mística que la hace salir de la casa religiosa donde está, donde tiene las comodidades, pero ese día toma la decisión de salir a irle a servir a los pobres, dejar la comodidad de su convento para ir a la lucha entre los pobres y los desamparados de Calcuta. Sorprende, y son dos momentos en la vida de Teresa, cuando deja su familia, su tierra y va a la India y cuando deja el convento para ir a servirle a los pobres, a los desamparados. En medio de todas las luchas, en medio de todas las dificultades, mis queridos hermanos, esta mujer se convierte en un buen ejemplo para nuestros tiempos. Cuando muchas veces nosotros solo pensamos en nuestra comodidad, cuando muchas veces solo pensamos en nuestra tranquilidad, que no me falte a mí, ¡ah! Lo demás, que no me moje yo, que no me falte el pan a mí. Esta mujer nos invita a salir de nosotros, para ir al encuentro del hermano, al encuentro del necesitado. Y por eso me alegra sobremanera esta memoria al inicio de nuestra semana, comenzando este mes también. Santa Teresa, ruega por nosotros. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en Sábado, y al encontrar de que encontrar de qué acusar. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. Y levantándose, se quedó en pie. Jesús le dijo: Les voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido en Sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruir? Y echando en torno una mirada a todos, dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían de qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vimos una época en la que nos quedamos como el eternos. A mí me sorprende cómo muchas veces nosotros nos fijamos más en cómo va vestido el Señor que en sus ideas. Y a veces nos rasgamos y las vestiduras porque trae una ropa y de pronto no por sus comportamientos. Nos escandalizamos por lo exterior, pero no nos escandalizamos de a veces la doblez, del pecado, de la miseria, de esa basura que llevamos internamente. El escándalo es que venía vestido de pronto con muy poca ropa, pero no, el escándalo no es que roba, el escándalo no es. El, la impureza, el escándalo, no es el pecado. Nos, nos escandalizamos de lo externo. Santa Teresa, ruegue por nosotros para que podamos salir de ese egoísmo en el que nos encontramos. vamos a salir de esa comodidad en la que nos encontramos y vayamos más allá. Debería escandalizarnos ver a tantos hermanos aguantando hambre. Debería escandalizarnos ver a tantos hermanos sufriendo el desprecio, la humillación. Eso debería escandalizarnos, el pecado personal y el pecado social en el que nos movemos. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona nuestros muchos pecados. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. El Señor los guarde. Feliz semana para todos.